Ocho minutos pasan de la una de la tarde Estamos de vuelta y nos visita la edil de vamos, Granada Marta Gutiérrez, eh, bienvenida de nuevo y feliz año nuevo Muchas gracias y feliz año para todo el mundo Bueno, estrenamos años, sin embargo, pues las historias se siguen arrastrando Quedaríamos mucho, ¿no? De, por esto de eh, cerrar carpeta Abrimos una nueva, nueva historia Pero bueno, la vida no es así Y venimos arrastrando cosas del pasado Y fíjense si arrastramos cosas del pasado Porque ¿se acuerdan ustedes de lo que ocurrió con la casa Agreda? Eh, el intento de venta de este impuesto este palacete del Albaicín eh, fue el Partido Popular el que inició todo el proceso, el PSOE en su día se escandalizó, hubo muchos movimientos sociales en la calle, también de su formación Marta de Vamos Granada en contra de este asunto, ustedes de hecho lo llevaron ante los tribunales, han pasado los años, enseguida vamos también a analizar qué ha pasado con Casa Ágreda. Y eh, ha habido un nuevo intento de venta del patrimonio público de todos. Eh, el Palacio de Santa Inés, un inmueble también protegido de una catalogación similar a la de la Casa Agreda, por no decir la misma catalogación, de un edificio big, ¿no? De bien de interés. Eh... Bueno, tiene elementos que lo podrían mm -hmm. hacer esa categoría. Hacer. Tiene Es un elemento catalogado como de carácter monumental. <risa> Sin embargo, aquí pues la historia cambia. El PSOE, cuando era oposición, se escandalizó. Cuando Paco Cuenca llega a la alcaldía y hace lo mismo. Eh nos ponemos de perfil. Efectivamente. Ha habido un intento, ese intento de hecho eh, no se ha frenado y el Palacio de Santa Inés eh, podría quedar en manos ya de unos propietarios privados en cuestión de días. Bueno, el Palacio de Santa Inés eh, tenía un alquiler, un contrato de alquiler con opción a compra que se hizo hace ya más de cuatro años, en 2013 por el Partido Popular. Tenían cuatro años para ejercer la opción a compra y hace poco supimos que la Junta de Gobierno había, la Junta de Gobierno ya del PSOE, había aceptado el ejercicio de la opción a compra por parte del propietario. Cuando nosotros pedimos que se esa venta, lo que nos dijeron es que jurídicamente no se podía paralizar que aquello estaba ya todo hecho eh, y que además le iba a costar muchísimo al ayuntamiento que iba a tener que indemnizar y demás bueno, eh, una respuesta decepcionante, nosotros no nos dimos por vencidos y nos pusimos a analizar el expediente y nos encontramos con que la opción a compra había caducado habían pasado ya más de cuatro años que era lo que tenían para ejercer la opción se había firmado el 3 de octubre de 2013 y el propietario, bueno, el, el, la persona que lo tenía, la empresa que lo tenía adjudicado eh, había pedido ejercitarla el 30 de octubre había pasado casi un mes eh, con lo cual la opción a compra estaba caducada es decir, no solo es posible jurídicamente sino es que directamente se ha perdido el derecho es decir, se lo tienen que denegar y además, no solo al ayuntamiento no le va a costar ni un euro, sino que por contrato obviamente se queda la prima que la empresa pagó porque no ha ejercitado la opción a compra en tiempo, es decir, es que es perfectamente posible y además es obligado que se revierta esa, esa venta y que ese acuerdo de la Junta de Gobierno se anule le voy a decir yo que su formación se ha convertido en un acicate para el equipo de gobierno con eso de la venta de patrimonio más que su formación usted sola porque a pesar de que hay... Bueno, detrás tiene de mí sigue sí, habiendo mucha, ha mucha gente a vivir, digamos, eh, con no. algunos concejales transfugas que, que, que se niegan a abandonar sus, eh, sus sillones y que representan unas siglas que no les pertenecen eh, al final usted se ha convertido en un acicate importante con este asunto porque usted también llevó a, al Ayuntamiento de Granada ante los tribunales eh, por el intento de venta de Casa Agreda y al final consiguieron que el patrimonio de todos... Seguir haciendo de todos. Así es. Eh, de hecho, bueno, eh, la venta de casa de agreda ocurrió en el pasado, en el anterior mandato, y el PSOE, bueno, se rasgó un poco las, ve las vestiduras, pero no hicieron nada en su momento para paralizarlo. Cuando nosotros llegamos, ya incluso se había firmado la escritura, y fue de la misma manera, analizando el expediente al que tenían acceso también los concejales en su momento del Partido Socialista, nos encontramos con una serie de indicios de irregularidades, por ejemplo, una tasación bajísima y otra serie de cosas que directamente lo llevamos a la justicia, y así fue como se paralizó. No se presentó el proyecto de rehabilitación y así se paralizó. Esto se archivó eh, y, y nosotros pedíamos su reapertura y la conseguimos, lógicamente, porque el juez había archivado sin esperar ni siquiera sus propias pruebas. Había pedido una tasación alternativa y ni siquiera esperó a ello. Entonces, la, casa, la causa de la Casa Agreda está reabierta por la audiencia, eh, pero tenemos que decir también, eh, va muy despacio, está bastante paralizado y habrá que también plantear que eso se agilice. Bueno, la audiencia es que va lenta para todo. Llevamos un año esperando, por ejemplo, la sentencia del caso. Al que, por cierto, nos lo anuncian para el próximo lunes. Volviendo a, a Casa Agreda, eh, pendientes de la decisión judicial de si hubo o no delito mm. en toda en la tramitación burocrática para esa eh, mira, también un alquiler con opción a compra algo similar con lo que está ocurriendo un con un el Palacio Era que era una cosa uh -huh. aún más retorcida, pero al final era desprenderse de uh -huh. patrimonio y lo que nosotros planteamos es que esto se tiene que poner en valor y aquí ya tiene responsabilidad directa el equipo de gobierno del, del SOE. no han hecho nada con la Casa Agreda desde entonces y hay que plantear ya proyectos para el patrimonio municipal y para ponerlos en uso, hay mucha falta de equipamientos a nivel de ciudad Casagreda sí. es un edificio que, que puede albergar un, un equipamiento de ciudad, no solo de barrio, pero es que hay mucha carencia entonces San Matías 11, por ejemplo hay mucho patrimonio municipal en desuso que hay que ponerlo. Claro, para. pero dice usted, el Soe se rasgó las vestiduras, pero el Soe en concreto Paco Cuenca sí se colgó la medalla eh, en la alcaldía ya de haber conseguido paralizar esa venta y que el patrimonio era de todos. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido para que eh, se pueda colgar la medalla ahí y sin embargo se ponga de perfil con esto cuando usted está aportando un argumento de peso y es que ha pasado un mes para ejercitar ese derecho a compra y si no se ha hecho, pues mire, eh, usted no ha cumplido su parte del contrato por tanto resuelvo yo como ayuntamiento el contrato y el edificio, el Palacio de Santinés, sigue siendo propiedad de Granada Bueno, a esto no hemos encontrado todavía respuesta nosotros seguiremos planteándolo y desde luego no vamos a dejar que sigan adelante con esa venta suponemos también que en la Casa de Agreda pues el, digamos el movimiento ciudadano fue tan, tan importante es pues importante porque no les queda otro remedio, eh, pero no podemos dejar la responsabilidad de un equipo de gobierno al albur de que la gente se movilice o no se movilice. Esto es como lo de la fusión hospitalaria. Hemos tenido que salir 100.000 personas a la calle muchas veces para que se paralizara. Vale, está bien, la ciudad eh, está despierta y ha salido a la calle, pero no podemos funcionar esta, de esta manera. Sí, ¿eh? pero, pero resulta, Marta, no sé si usa como no con esa teoría, que resulta extraño, a mí al menos me resulta extraño. Eh, que para que al Partido Popular se le planten en la puerta del ayuntamiento 300 personas eh, contra sus políticas, en este caso muy concreto, de venta de un edificio, no hay problema y sin embargo al PSOE como que eh, con la misma historia no se le moviliza a nadie. Bueno, nosotros lo decimos también, que tienen parte, gran parte de responsabilidad en ello el PSOE porque, eh, digamos, está dando una idea de, las, de la gestión que se está haciendo que no es la real. Eh, tienen una capacidad para activar una maquinaria de propaganda muy grande y para confundir a la ciudadanía. Eh, se esperaba que cambiaran las cosas y realmente no están cambiando. Entonces, bueno, ahí, ahí entendemos que hay una responsabilidad de ellos. También hay una actitud como de resignación que también ellos trasladan de que no se puede. Nosotros decimos que se tiene que revertir la venta. Es que no se puede jurídicamente la gente sigue confiando eh, esto no puede ser, no puede haber, no puede trasladarse esa resignación, porque claro que se puede. Uh -huh. El Palacio de Santinés a día de hoy acoge un museo, si no creo recordar eh, mal, de la Inquisición puede ser, ¿verdad? Sí, y otro de la cultura sefardí... Ambos, ambos dos privados. Uh -huh. Tampoco tiene sentido, ¿no? Que se quiera vender eh, patrimonio, que ahora mismo tiene un uso museístico, en una ciudad cuyo principal motor económico es eh, eh, no el museístico, sino el conjunto de, de eh, turístico, ¿no? Es decir. ...ofrecer eh, turismo cultural, turismo de ocio... En fin, que esto al final eh, la izquierda quiera privatizarlo porque eh, tal vez el Palacio de Santinés siga teniendo ese uso museístico y de apertura, no lo pero sabemos. ya una vez vendido eso eso ya sí, pero bueno, de continuar con el mismo uso que está teniendo hasta ahora, bueno pues eh, sería un uso público, pero la rentabilidad sería privada. Claro, efectivamente, y sobre todo no serían museos públicos que es lo que necesitamos en Granada en Granada hace tiempo, que hace falta un proyecto eh, de ciudad también en ese sentido, en el sentido de los museos. Eh, tenemos ahí el arqueológico mucho bombas a, a que se, va, se han terminado las, las obras y se va a abrir, se va a abrir una parte muy, muy, muy, pequeña, muy pequeña con muy pocas piezas de todas, las que, de todas las que hay sin medios, sin personal esto no puede ser, y Granada en fin, que necesita después de, tantísimo, de tantísimos años inversiones en ese sentido, en un proyecto museístico global de Ciudad y desde lo público desde luego. Con el Palacio de Santa Inés ¿cuánto dinero se va a embolsar el, el Ayuntamiento? Pues mira, en total 850.000 euros, algo más de 850.000 mil euros, de los cuales una parte ya se consideraba pagada por el alquiler como todos los alquileres conocen a compra con lo cual el ingreso ahora mismo eran de 750.000 mil euros eh, pero es que esto que el ayuntamiento, bueno, supongo que dirán, es que ahora no ingresaremos eso sigue sin ser motivos es que es más pérdida, es mucha más pérdida, si el ayuntamiento quisiera hacerse con patrimonio, que hace falta para hacer políticas públicas, nos iba a costar muchísimo, muchísimo más. Claro, yo le iba a plantear ese escenario en una ciudad arruinada claro. 750.000 euros, pues vienen muy bien para mantener servicios públicos. Ha dicho el alcalde en una entrevista a la agencia Europa Press que los servicios públicos no se van a, a tocar, es decir, que todo va a seguir igual, la ciudad va a seguir yendo y cerrando eh, cada día, pero el dinero tiene que venir de algún lado. Bueno, primero legalmente, esos ingresos que se habrían hipotéticamente obtenido, que como decimos nosotros no vamos a parar hasta que no paralicemos esa venta, no se pueden utilizar para gastos corrientes, con lo cual tampoco el motivo, solo se pueden usar de nuevo para inversiones, para patrimonio municipal de suelo, con lo cual, para empezar empezar no sería un motivo y lo que decimos es que es pan para hoy y hambre para mañana, apenas pan y mucha hambre para mañana, porque sin patrimonio público no se pueden hacer políticas públicas es ¿eh? ahora mismo vender es vamos es una muy mala inversión y además que no se pueden utilizar para esto, pero luego es que hay que buscar fuentes alternativas y nosotros hemos hecho propuestas, aun con todos los palos en las ruedas que nos están poniendo, apoyando como dices, a, a nuestros tránsfugas eh, nosotros seguimos haciendo propuestas muy concretas eh, por ejemplo con el IBI que es otra, otra mentira que soldado y el alcalde que la verdad yo no me acostumbro no me acostumbro a escuchar al alcalde de la ciudad mintiendo, dice que no han subido los impuestos y lo subieron el año pasado, un 4% por la actualización de los valores uh -huh. catastrales que ellos confirman, lo pidió el PP, pero ellos mantuvieron la petición y no hicieron nada nada para poder compensar de alguna manera esa subida y más que nada, este año, tiene que te interrumpa sí. al ciudadano, luego le da igual que lo sube, el ciudadano ve que claro, de lo que, que ha pagado el año anterior a ese Efectivo, ha pagado un 4%, un 4, más. 4 más, pues este año si no se hace nada, volverá a subir un 4%, es decir, claro que están subiendo impuestos, entonces nosotros hemos hecho una propuesta muy concreta y que tiene que concretarse en estas semanas y esperemos que así sea, que es subir el IVA a los eh, inmuebles que tienen más valor catastral, que eso la ley lo permite en, los 10 por, en el 10% de inmuebles que están en el rango superior para usos lu lucrativos, siempre lucrativos privados, no para vivienda. Eh, si subimos, para poner el ejemplo muy claro, a los 190 inmuebles de la ciudad cuyo valor catastral supera el millón de euros, ahí es nada, se ingresarían 3 millones de euros, que es más de lo que se va a ingresar con la subida del 4%. Eso es lo que Permitiría compensar, bajar el tipo para compensar la subida del valor catastral y que la, el, el impuesto a los granadinos, el IVA a los granadinos, no les suba. Lo que decimos es que no debe subir ni al pequeño comercio, ni al pequeño establecimiento estalero, ni a las viviendas. Eh, la manera de apoyar al pequeño comercio es que a ellos no les suba el IBI y que suba para los mayores valores catastrales. Esto es una cuestión eh, de sensatez y una distribución mucho más razonable de los impuestos en esta ciudad, que ya va haciendo falta. Mañana a esta hora nos visita la portavoz del Partido Popular, Rocío Díaz. Con ella vamos a analizar también cómo estamos haciendo con usted la actualidad política este año que hemos dejado atrás y el que y el que iniciamos. Eh, ¿Y el PP realmente se lo ha puesto muy difícil a Paco Cuenca? El, eh, en cierta manera, no eh, podía respirar tranquilo porque sacó adelante un plan de ajuste, una aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, pero a última hora el Partido Popular, que con su voto eh, podía haber dado pues aliento a Paco Cuenca este año, pues lo ha dejado en la estacada. Es verdad que sin ordenanzas fiscales eh, y con la misma previsión de ingresos del año pasado no llegamos. Es decir, de algún lado, como le decía, tiene que, que salir el dinero. Luego le, le tienen a ustedes como acicate eh, para entrada de dinero por la venta de patrimonio. Ya, pues Al final esto ver... lo tiene que pagar la ciudadanía no lo va a pagar el señor Cuenca de su bolsillo No, pero es que lo que, que si no se hace nada lo va a pagar la ciudadanía, nosotros estamos haciendo propuestas concretas para que no, nos, no suba a la mayoría social el, el IBI, sino que se, re, se distribuya mejor, quien se lo ha puesto difícil no ha sido el Partido Popular, ha sido el propio Paco Cuenca poniéndose en manos del Partido Popular y que, claro, ¿qué hacen? Pues mantener las mismas políticas del Partido Popular que hacían recaer eh, la carga impositiva sobre la mayoría eso es así, así venía siendo y tampoco tomando medidas para sacar de la ruina a la ciudad, Paco que nunca se ha puesto en las manos del, del Partido Popular eh, otra cosa que ha dicho recientemente es que no negábamos a entrar en, en gobierno, eso no es así lo que se negaron ellos, es una cosa mucho más sensata que era un proyecto de ciudad y un proyecto de ayuntamiento eh, y no ya con nosotros, sino con la sociedad civil, y a esto se negaron sistemáticamente y han estado jugando a buscar el apoyo pues donde les era más cómodo donde les era más cómodo en este momento, era en el Partido Popular, eh, ellos sabrán por qué eh, y ahora se encuentran con que bueno, a última hora ese apoyo cae. Los presupuestos son posibles exactamente de la misma manera solo tienen que ponerlos encima de la mesa nosotros hemos hecho muchas propuestas en ese sentido, estamos, eh, por tener el ayuntamiento uno de los más externalizados de España estamos perdiendo pues del orden de un 20% del presupuesto municipal que se nos va pues a beneficio de empresas privadas de fuera de Granada. Hemos hecho esta propuesta de los tipos del, de los tipos del IBI para evitar la subida generalizada, hemos planteado que se estudie la tasa turística de una vez, para que también quienes nos visitan aporten eh, eh, para cubrir los servicios públicos de los que también hacen uso, quienes nos visitan, y para poder dar un mejor servicio. Entonces, es que Paco Cuenca se está poniendo en las manos equivocadas. Entonces, quien se lo está poniendo difícil es él, desde luego. Bueno, Paco Cuenca, aparte En realidad de esa... nos lo están poniendo difíciles a toda la ciudad. Ese es el, ese es el problema de todo. Se sí, llama la atención, bueno, que a un político, a un gobernante se le conoce. Eh... Por su presupuesto, ahí es donde plasma realmente cuál es su eh, sí, forma de ver la sí, política, sí, de ejecutar la política. En números, porque... el proyecto de, de gobierno y el proyecto de ayuntamiento. Y llevamos... Dos mandatos, pues, eh, dos, dos años de mandato. Claro dos años de mandato, pero, claro, dos años de mandato, pero es que ya el Partido Popular en su primer año de mandato, que lo, lo tuvo, ya lo prorrogó. Mm -hmm. Ya no tenían proyecto, para el que el que tenían eh, eh, fue claramente fracasado y había llevado al ayuntamiento de la ciudad a la ruina. No tenían otro, ni el Partido Popular y tampoco el Partido Socialista. Yes. Sin embargo, ustedes auparon y apoyaron a Paco Cuenca en su investidura eh, Se trataba de tener un alcalde no imputado eh, y desde luego que no, no volviera a gobernar el Partido Popular en esta ciudad que es que, repetimos, este Partido Popular ha llevado a la ruina a la ciudad de Granada Entonces, eh, ahora mismo eh, a la ciudad no se lo está poniendo fácil ni el Partido Popular ni el Partido Socialista El alcalde sigue imputado y el PP también tiene varios concejales imputados en sus filas, entonces, no se lo están poniendo para nada fácil a la ciudad y ni uno ni otros tienen proyectos de ciudad. Lo que esperamos es que, bueno, acojan las propuestas que nosotros estamos haciendo uh -huh. para salir adelante, esta de redistribuir en condiciones la carga impositiva, recuperar y poner en valor el patrimonio municipal, que eh, eso es lo que es bueno para la ciudad. En fin, estas cuestiones, la cuestión de la tasa turística, nosotros uh -huh. sí que planteamos un proyecto. Decía yo al inicio de la entrevista, esto del borrón y cuenta nueva, que a muchos nos gustaría, especialmente al señor Cuenca, en su relación con usted, relación profesional, relación política, eh, porque hacía usted referencia, está imputado por un tema de prevaricación administrativa. Cuando era delegado de Innovación de la Junta de Andalucía eh, Podría caerle una segunda imputación Por una denuncia que le ha presentado usted que, que los juzgados Hace aproximadamente un mes Por no acatar un informe del secretario general Para que pasen a la que Está impostada como portavoz de Vamos Granada La señora Pilar Rivas eh, ...cuando las bases la han expulsado del partido... ...y ella se niega a, a dejar el, el sillón... ...bueno, con este asunto, precisamente, bueno... ...hoy eh, su portavoz eh, ha dado una rueda de prensa... ...para hablar de los cortes de luz en la zona norte... ...le hemos seguido preguntando... ...lo hacemos cada vez que, que acudimos a una rueda de prensa... ...por qué sigue ejerciendo de una formación política... Eh, ...cuyas bases no, no la quieren... ...esto que va a escucharnos contestaba... La, ...la problemática está en el juzgado... ...se dirimirá en el juzgado... Y yo he decidido no volver a hablar de este tema con los medios de comunicación porque la gente no está, no está entendiendo lo que está ocurriendo precisamente por un uso torticero de la mitad de los argumentos que pone la otra parte. Encima de la mesa. Bueno, se cree la señora Rivas que somos imbéciles lo, los ciudadanos. Eh, entenderlo lo hemos entendido todos. Esta señora se ha impuesto en un, eh, en un sillón, se ha sentado y, y se niega a abandonarlo. Ella sigue autoproclamada portavoz de una formación, sí, legítimamente por los votos que han hecho los, los concejales que forman este grupo, pero su partido, sus bases, la que la uparon ahí, no la quiere. Efectivamente. Es decir, eh, entenderlo lo entendemos. Claro aquí hay la imposición de dos personas, de ella y de Luis de Aro, de ambos dos eh, hacia un proyecto eh, al que ya no responden, el proyecto de Vamos Granada que ha hecho un trabajo impecable y que bueno con el que ellos han roto eh, Pilar Rivas en un momento dado optó por los métodos de trabajo de Luis de Aro en Diputación cero transparencia, cero participación apoyo eh, sin condiciones al, al Soe. entonces esto no es lo que, era, vamos, lo que era y sigue siendo Vamos Granada eh, esto se dirime internamente, por supuesto, en Asamblea y se tomaron las decisiones democráticas oportunas que ellos no acataron, igual que no acataron el reprobar a Paco Cuenca, como había decidido la Asamblea, por un 96% de los votos. El problema es que esto desde el PSOE en el Ayuntamiento y en Diputación se les está amparando. Esto ya no es una cuestión interna. Ya hay un partido eh, apoyando a dos trásfugas. Entonces, eh, a pesar de todo eso, nosotros seguimos trabajando, a pesar de todo lo que diga el señor Cuenca de los Palos de la rueda que nos pone, nosotros seguimos trabajando y haciendo la las propuestas como decimos, la del IBI, la de evitar la venta del patrimonio, a pesar de todo eso y contra viento y marea, pero efectivamente ha habido una usurpación del proyecto Vamos Granada por parte de dos personas que no responden a él, que en fin se presentaron con una trayectoria, los eligió, eh, les elegimos, digamos, también en esas, en esas listas, y han traicionado totalmente aquello a lo que se comprometieron. Y el problema es que desde el PSOE, desde una alcaldía y desde una presencia de Diputación, se les está amparando pues por interés propio you <sighs> Bueno, eh, si hay una verdad de lo que ha dicho la señora Pilar Rivas hoy en esa rueda de prensa y es que eh, judicialmente la única palabra que ha dicho tal es que el asunto está ahora mismo en vía judicial. Usted ha denunciado al alcalde por no acatar ese informe. Eh, como no somos imbéciles como repetía, todos hemos entendido de qué va la historia. ¿Quién está ahí por estar? No sé si por la nómina por la notoriedad pública o por lo que sea. Eh, judicialmente tienen ustedes alguna novedad porque el alcalde a su vez había remitido al Consejo Consultivo un, una petición para que la aclare si esta señora debe o no pasar al, al grupo de no adscritos. Es decir, el alcalde tampoco sabe eh, cómo funciona un ayuntamiento, como que tiene su propio reglamento interno, el rom eh. Sí, efectivamente. En fin, el un alcalde es... que necesita claro. un consejo consultivo para que le diga cómo tiene que gobernar una ciudad, una señora que se impone, eh, ¿tiene usted o alguna novedad por parte del consejo consultivo, de la justicia? No, no tenemos novedad eh, pero es que entendemos que esto se debe resolver en el seno también del, del ayuntamiento el alcalde no, no tiene, digamos no puede tener excusa en este procedimiento judicial para no actuar conforme debe el consejo consultivo ha pedido más información y desde el ayuntamiento, desde secretaría se le ha respondido ya eh, pero en cualquier caso es que se informen no es preceptivo, no es vinculante, no hacía falta, ningún ayuntamiento lo pide simplemente para para actuar eh, conforme. Además está planteando Secretaría, entonces que no hay excusa ninguna. Nos quedamos sin tiempo para más, como no hacemos esto del borrón y cuenta nueva, pues seguiremos contando No nuevos no claro renglones. Sí, sí, esta, no vamos a perder tampoco historia. los aprendizajes, es que como hagamos borrón y cuenta nueva, también perdemos el aprendizaje y eso no puede ser, que no, lo necesitamos para seguir eh, adelante. Marta Gutiérrez de Vamos Granada, feliz año nuevo, Igualmente. Eh, la reitero y gracias por acudir hoy a los gracias estudios Gracias a vosotros siempre.